gestión que ha hecho para el desarrollo de San Francisco de Macorís. Pero a la verdad que hay que decir con relación a la, a la marcha, que ahí hay mucha gente. Sí. Independientemente de lo que, mira, uno de los, de los grandes, de los, de los constitucionalistas sí. más grandes que habrá de registrar. No tenemos visto, audio, está esto. hablando, está Henry hablando Henry Bauta, está hablando Bauta, a ver si tenemos audio. En Merán. Está diciendo a los legisladores, a los legisladores, que no se atrevan a tocar la constitución sin consultarlo que no es posible tocar la Constitución sin tomar en cuenta al pueblo dominicano. De manera que yo creo que hasta aquí llegó este tema. Tenemos que sentarnos, hablar, ponernos de acuerdo y darle el lustre que necesita, el lustre que le han dado al pueblo dominicano, nuestro gobierno, dárselo ahora a esta situación. Increíble, increíble la manifestación de apoyo del pueblo dominicano. En contra de una reforma constitucional y a favor de su líder, el presidente Leonel Fernández, se ha desbordado el pueblo dominicano aquí a la Avenida Jiménez Moya, camino al Congreso Nacional, en rechazo a una segunda reforma constitucional para privilegiar a un ciudadano de manera particular. Con su líder encabezando esta manifestación, el doctor Leonel Fernández, sin duda. El pueblo dominicano ha dicho que no hay marcha atrás, definitivamente no hay marcha atrás en la defensa de la constitución y la democracia. pak minta kayak siapa kalau wah ya kepala kepala kan kan mulai sadar kan kenapa wah gitu masuk deh eh kalau habis itu ya udah di situ aja Bueno, mis amigos, como ustedes pueden ver, la enorme multitud de seguidores del, del expresidente Leonel Fernández y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que junto a él se apresta a llegar al Congreso Nacional para que éste firme el libro en contra de la reelección presidencial.